Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa online de la Asociación Española de la Carretera entidad que lleva 71 años trabajando con una motivación fundamental defender las infraestructuras viarias como servicio público de primer orden para todos los ciudadanos más aún si cabe en las circunstancias que nos está tocando vivir este año Hoy más que nunca, la carretera debe ser entendida como un servicio esencial de movilidad y para la accesibilidad del territorio, imprescindible en el suministro de bienes y la prestación de servicios de primera necesidad, como hemos podido comprobar durante la pandemia, de alimentación, sanitarios, logísticos, etc. Bajo esta premisa, claramente ligada a un compromiso social que trasciende los límites del propio sector, las actividades que desarrolla la asociación se orientan a la búsqueda constante de soluciones a los problemas que aquejan a la red de carreteras, tratando de dar respuesta a las necesidades de las personas, de la sociedad y de la economía de nuestro país. Y la conservación de, nuestros, de nuestras carreteras perdón, es, como no puede ser de otra manera, una de nuestras prioridades. Siempre lo mencionamos, pero queremos remarcarlo hoy también. El informe sobre el estado de conservación de la red diaria en su edición 2019-2020 que hoy presentamos constituye uno de los estudios insignia de la asociación ya que es la única investigación independiente de este alcance que se lleva a cabo en nuestras vías, quiero resaltar esto, y cuyos resultados se ponen a disposición de los gestores políticos la opinión pública y los medios de comunicación. El presente informe sobre necesidades de inversión en conservación parte de un trabajo de campo realizado a pie de carretera durante el pasado verano. La inspección ha sido desarrollada por ocho evaluadores debidamente cualificados, quienes han recogido 400.000 datos de 3.000 tramos de carreteras repartidos de manera aleatoria por todo el país tanto en la red del estado como en las redes de titularidad autonómica y de las diputaciones forales. Estos datos que nos permiten obtener indicadores de estado desde el año 1985, insisto desde el año 1985, estiman los déficits de inversión que acumula la conservación viaria. Hacen referencia a los siguientes apartados. Firmes señalización vertical de código, no informativa, de código, señalización horizontal o marcas viales, barreras metálicas de seguridad y elementos de balizamiento. Voy a dar paso a continuación a Jacobo Díaz Pineda, director general de la Asociación Española de la Carretera, que nos va a exponer algunos apuntes sobre las condiciones de contorno que rodean la situación de las infraestructuras diarias en nuestro país. Adelante, Jacobo. Muchas gracias, presidente. <coughs> Permitidme, en unos pocos minutos, contaros un poco el contexto en el que entendemos que se está moviendo esta presentación de resultados. Para ello, la, la breve presentación... ...que he preparado habla de los compromisos adquiridos, de la situación real y de las vías de solución. Con respecto a los compromisos adquiridos por, por nuestro Gobierno en, en el escenario de la Agenda 2030... ...algunos son de carácter internacional, de carácter mundial, otros de carácter europeo y otros de carácter directamente nacional. Los objetivos de desarrollo sostenible y el concepto de sistema seguro de carácter mundial... El, el Green Deal europeo de ámbito europeo y de ámbito nacional la ley de movilidad anunciada por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Con respecto al, al primer elemento eh, seguro que a nadie se le escapa que nueve, directamente nueve de los objetivos de desarrollo sostenible se relacionan directamente con las infraestructuras de carreteras, por tanto la carretera tiene que ser, y no queda otra forma de interpretarlo, un factor coadyuvante al compromiso de cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. El segundo es el sistema seguro. El sistema seguro, con respecto a los conceptos de seguridad vial, cambia radicalmente lo que va a ser el futuro de las infraestructuras de carreteras en materia de seguridad vial. Recientemente instaurado en Suecia en el, en el escenario 2020-2030 pone sin ningún género de dudas el foco sobre dos aspectos y no sobre más y esos dos aspectos los que se considera que en este escenario van a tener que dar soluciones a la accidentalidad en el mundo de la carretera es el vehículo y la propia infraestructura y el resto de modos serán factores que ayuden a coordinar acciones para mejorar los réditos en materia de seguridad vial, pero sin duda la propia infraestructura y el vehículo son los que tienen que dar respuestas en este escenario. Junto a ello aparece además una directiva europea de seguridad de infraestructuras viarias que actualiza los protocolos en base a los cuales deben trabajar las administraciones de carreteras para mejorar sus resultados en esta materia. En tercer lugar, el Green Deal europeo. A nadie se le escapa que si asumimos un compromiso de reducción del 90% de emisiones de gases de efecto invernadero en transporte y el 90%, 95% de esos gases de efecto invernadero están asociados a la movilidad por carretera, pues difícilmente va a ser posible obtener ni un solo rédito si no se trabaja de manera seria y continuada sobre la propia. ...infraestructura, repito, el 25% del CO2 que se emite en nuestro país se debe al transporte, el 95% de ese 25% es responsabilidad directa de lo que pasa encima de nuestras carreteras. Y por último la ley de movilidad, recientemente ha sido presentada la propuesta durante el proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano que está en este momento en fase de redacción y que acepta comentarios de ciudadanos, organizaciones, asociaciones hasta el día 30 de octubre. Uno de sus puntos reza explícitamente el punto de planificación y financiación de las infraestructuras de transporte, abro comillas, se planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país. Un modelo predecible de financiación supone que no podemos incorporar X kilómetros de autopista que antes era de peaje y hoy se vuelven libres y pretender hacer el mantenimiento de esas infraestructuras con el mismo presupuesto. Nos estamos metiendo en una situación complicada de la que difícilmente podemos tener capacidad de solventar ...la situación de mantenimiento de las infraestructuras en su conjunto. Y ahora déjeme un minuto para la situación real. Y la situación real pasa porque la Asociación Española de la Carretera... ...hace tiempo que viene preconizando la búsqueda de unas carreteras seguras, verdes y conectadas. Por tanto, la primera pregunta será, ¿son seguras nuestras carreteras? La red de carreteras del país tiene un problema de accidentalidad, principalmente en carretera convencional. Hace tiempo que venimos preconizando la creación de carreteras 2 más 1 con lo que eliminaríamos el 25% de la accidentalidad por accidente frontal. Las carreteras que perdonan, el 40% de la accidentalidad en nuestra red convencional es por salida de vía y entregamos de especial peligrosidad, básicamente intersecciones solucionaríamos el 20% restante. La mala noticia es que la accidentalidad en nuestro país no ha bajado ni siquiera durante la pandemia. Durante la pandemia hemos recibido descensos de movilidad del entorno del 80%, que en, un caso, en ningún caso, repito, han ido aparejados a reducciones de mortalidad de similares características, lo cual, sin duda, es una malísima noticia para lo que está ocurriendo en la situación de la movilidad y la seguridad asociada a ella en nuestras carreteras. La siguiente pregunta si son verdes, y lamentablemente tampoco podemos decir que las carreteras ...españolas en este momento sean verdes. Estudios recientes, algunos de la Asociación Española de la Carretera... ...entre otros, hablan de descensos directos de las emisiones... ...asociadas al buen estado de conservación de las carreteras. Un buen estado de conservación de las infraestructuras... ...podía suponer un descenso del 9% en las emisiones de los vehículos ligeros... ...y de un 6% en las emisiones de los vehículos pesados. Pero ya no es solo un problema... ...de CO2 es un problema de mantenimiento de los vehículos... ...desgaste de ruedas y amortiguadores exagerados... ...aumentos de consumos directos de combustible... incrementos de tiempo... ...a nadie se le escapa que cuando circula hoy... ...por la red de carreteras del país... ...se encuentra reducciones de velocidad... ...asociadas exclusivamente al mal estado de conservación... ...y carriles en sentido contrario... ...en aquellos tramos donde la circulación por las vías... ...naturales es complicada... ...en realidad... Podríamos estar hablando de un impuesto encubierto que están pagando todos los ciudadanos españoles asociados a ese mal estado de conservación de nuestras infraestructuras. Y la tercera pregunta y última es si nuestras carreteras podemos decir o pensar que están conectadas. Recientemente hemos presentado un escenario en el que pedimos una inversión para garantizar la movilidad autónoma y conectada en las carreteras del país, uno con respecto al escenario de la de la red de doble calzada y otros en el que se incorpora la carretera convencional del Estado y la red principal autonomías Miren, señores, en este aspecto simplemente la carretera no ha hecho todavía acto de presencia. Por tanto, desde nuestro punto de vista es imposible que sin un eh, trabajo continuado en la conservación de infraestructuras seamos capaces de construir carreteras verdes, de construir carreteras seguras, ya ni pensar en carreteras conectadas, que es a los que tenemos que aspirar. Por tanto, la única vía de solución, y con esto termino, si de verdad nuestro país quiere comprometer compromisos de ámbito mundial, europeo o nacional, debe dejar de dar palos de ciego y centrar su reflexión en que las infraestructuras de carreteras son una parte fundamental para poder hacer real alguno de los compromisos que se han marcado. Sin inversión en carreteras no hay carretera segura, sin inversión en carreteras no hay carretera verde, sin inversión en carreteras nunca tendremos carreteras conectadas. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Jacob. Les recuerdo que hace algo más de dos años nos reuníamos en la Asociación de la Prensa para compartir con ustedes los resultados de una inspección del estado de conservación de las carreteras francamente desfavorable. Llamábamos la atención en aquel momento sobre el hecho de que de no acometer actuaciones urgentes todo apuntaba a que en 2021 sería necesario reconstruir buena parte de la red. Lamentablemente nuestras recomendaciones, las que hicimos confirman hoy un escenario muy negativo. ...que se acentúa como consecuencia de la situación económica actual. Tal y como les va a explicar a continuación la Subdirectora General Técnica de la Asociación, Elena de la Peña, el estudio revela cómo la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras béreas españolas. Un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros y que a partir del año 2009 ha sido ignorado, víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos. Elena, por favor. Eh, bueno, muchas gracias por la, por la presentación anterior. Y bueno, eh, a continuación de lo que comentaba anteriormente nuestro presidente y nuestro director general, pues compartimos hoy con ustedes los resultados de, esta, de este estudio ya emblemático de la Asociación Española de la Carretera y un estudio que bueno pues hace referencia a un exhaustivo trabajo de campo que se ha realizado durante los últimos durante el verano pasado y un trabajo pues muy concienciudo y de muchísimo análisis para poder obtener hoy estos indicadores que, como también se ha comentado anteriormente, se están compartiendo desde, desde la primera vez que se realizaron en el año 1985 y que hoy compartimos con ustedes en los últimos años, desde el año desde el año 2000, 2001. Es cierto que es un estudio que lo que nos permite es eh, ver una valoración de cómo ha evolucionado ese estado de conservación de nuestras carreteras y también unas necesidades de inversión que a las que nos enfrentamos hoy pues lamentablemente son peores que las que les presentábamos hace dos años, que a su vez eran peores de los últimos cuatro años. Es cierto que necesitamos un cambio de tendencia, un cambio de rumbo y en la línea que comentaban tanto nuestro presidente como nuestro director. Bien, permítanme una breve introducción sobre la ficha técnica del estudio. Eh, como ya se ha comentado, se analizan 3.000 tramos de carreteras de 100 metros repartidos por toda la geografía española, tanto en la red de carreteras del Estado como en la red autonómica y de las diputaciones forales. Esto nos permite tener una base de datos de muchísima información, de manera que a partir de este muestreo podemos tener una, una visión global de cómo se encuentra el estado de conservación de nuestra red de carreteras, tanto en el estado de los firmes, la señalización vertical, las marcas viales, las barreras de seguridad y los elementos de balizamiento y bueno pues al final toda esa información eh, se trata con la, el más alto grado de calidad para garantizar que los resultados sean representativos de lo que está ocurriendo en nuestra red de carreteras y que tengan una representatividad estadística suficiente eh, algunas referencias sobre el número de profesionales que estamos implicados en el desarrollo del estudio y algunas cifras que desde luego son impactantes 3 millones de metros cuadrados de pavimento, 3.000 señales verticales de, de código 900 kilómetros de marcas viales, 200 kilómetros de barreras metálicas y 20.000 elementos de balizamiento que constituyen una foto del estado de conservación de nuestras carreteras que hoy compartimos con ustedes. Bien, otra diapositiva introductoria en trabajo, porque creemos que es interesante explicarles y compartir hoy con ustedes cómo se realiza este trabajo de campo. Eh, seleccionamos aleatoriamente los tramos de inspección en estas redes de carreteras que hemos comentado. Eh, cualquier tramo tiene la misma posibilidad que otro de resultar evaluado y que, que tratamos de conseguir la máxima representatividad de, del estado de cada una de las redes en cada uno de los territorios. Los inspectores que realizan el trabajo reciben una, un curso de formación, realizan también eh, pruebas piloto para ver si, si realmente se está evaluando con los criterios de calidad que establece la Asociación Española de la Carretera. Y bueno, este trabajo es supervisado por parte de nuestro departamento técnico durante todo su desarrollo. El tratamiento de los datos, pues, es un trabajo que con ese gran volumen de datos, pues, nos lleva muchísimo tiempo y, y al que, como les decía, les aplicamos muchísimos parámetros de calidad para asegurarnos que los valores eh, finales sean adecuados y tengan esa representatividad. Y por último, pues la elaboración de los informes y la difusión de resultados que culmina o pone un capítulo final hoy y a partir de aquí, pues eh, atendiendo a los medios de comunicación que lo, que lo necesiten. Bien, en cuanto al estado de los firmes, que es el aspecto que, que sinceramente más nos preocupa, no porque los otros elementos no sean importantes, sino porque... Es un aspecto fundamental de la seguridad y de la comodidad de la circulación, pero también muy relacionado con nuestros compromisos ambientales que nuestro país ha adquirido y que, bueno, pues en realidad, han adquirido el mundo en general. ¿no? Eh, de reducción de emisiones en los que la carretera está llamada a desempeñar un papel muy importante y el estado de conservación de los firmes es un aspecto clave. Los parámetros que analizamos en la inspección visual pues son la existencia de roderas, grietas en las rodadas, grietas erráticas longitudinales, transversales, baches, bacheos mal ejecutados, deterioros superficiales, deterioros en el borde de la calzada todos ellos de manera diferente en autovías o en carreteras de gran capacidad con respecto a las carreteras convencionales, pero toda esta, esta infor información pues al final la procesamos y nos permite obtener ese indicador que tenemos desde el año 1985, como comentábamos. Y. Vamos a cerrar esta, esta ventanita que nos ha salido. Y, y que hoy compartimos con ustedes desde el año desde el año 2001 porque nos parece más representativo de lo que está ocurriendo en esta red de carreteras, en la red de carreteras que tenemos en España. ¿no? Podemos ver y compartimos hoy con ustedes pues, una situación de preocupación y es que en la última inspección, en el año, realizada en el año 2019, y que hoy hoy presentamos, pues hemos, hemos visto un empeoramiento de la red de carreteras del Estado y un empeoramiento también más leve, pero no por ello menos preocupante, de la red de carreteras de comunidades autónomas y diputaciones forales. Eh, hace tiempo que nuestra red de carreteras se encuentra en esa zona naranja que pueden ver en la foto, que es la zona deficiente. Este criterio, eh, la escala que nosotros utilizamos es una escala de 0 a 400, en el que el 400 sería el óptimo y el 0 sería la situación pésima. Y vemos cómo pues, la situación actual, ese descenso de las inversiones en conservación de nuestros firmes, hace que nos adentremos y nos acerquemos peligrosamente a esa situación en rojo, que es algo que, que queremos, que, que es necesario cambiar por respeto a nuestro patrimonio que desde la Asociación Española de la Carretera, pues estamos defendiendo a capa y espada y seguiremos haciéndolo por la importancia que nuestra red de carreteras tiene en la economía del país, en la seguridad, en los compromisos medioambientales y en todos los aspectos que se han mencionado anteriormente. Resaltar ese nuevamente ese empeoramiento y, y esa tendencia que es claramente descendente y que requiere un cambio de rumbo que hemos comentado sistemáticamente en estas ruedas de prensa que realizamos cada dos años sobre el estado de conservación de nuestras carreteras. Andamos un poco más en el estado de conservación del firme y volvemos a tener esa escala, ese indicador de 0 a 400 y compartimos aquí valores territoriales de las comunidades autónomas y, y quiero hacer hincapié sobre el valor que estamos viendo ahora mismo, que es un valor que es una media ponderada entre la red de carreteras del Estado y las redes autonómicas. ¿No? A nosotros no nos interesa hacer una distinción entre qué le pasa a la red del ministerio de, antiguo Ministerio de Fomento o Ministerio de, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, cuál, y qué le pasa a las redes autonómicas. El usuario se merece una red de carreteras en condiciones nuestro país se merece una red de carreteras en un buen estado de conservación en su conjunto. Por lo tanto, pueden ver esa media ponderada eh, en esa evolución desde la última campaña 2017 a la campaña actual de 2019 y vemos que la situación es desfavorable. ¿no? En su momento, hace dos años, teníamos algún territorio que estaba en la situación verde clarito, en una situación aceptable y, sin embargo, ahora mismo todos los territorios se encuentran en esa situación deficiente y algunos de ellos incluso llegando a una situación muy deficiente que queremos resaltar hoy. Profundizando un poco más en estos datos, hemos querido ordenar la, los territorios en esta gráfica, en el que pueden ver esa misma evolución 2017-2019 de los indicadores territoriales del estado de conservación del firme, y queremos destacar, pues, la, por aportar un dato positivo, vemos que La Rioja y Asturias son comunidades autónomas que tienen una situación negativa en el caso de los firmes, pero hay que destacar que han mejorado respecto al año anterior, se puede ver ahí una tendencia eh, ciertamente positiva, sin embargo, pues podemos ver a la izquierda de la gráfica pues todos los eh, territorios que están empeorando más que la media nacional, que es una situación preocupante, y otra serie de territorios pues, que se encuentran más o menos estables y, o, o con un ligero empeoramiento, como podríamos hablar de pues, Antalya, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía. Los otros territorios, Extremadura, País Vasco, Cataluña, bueno, los pueden ver ahí y bueno, detectamos un empeoramiento que, que nos parece preocupante. En este mapa pueden ver los territorios, eh, que Asturias, La Rioja y Aragón, que están en esa situación de muy deficiente. Es cierto que casi muy próximos a ese valor que nosotros estimamos de 100 en el, en el intervalo entre el muy deficiente y el deficiente, pero que, que, que nos llama la atención que, que en, si no cambia la situación podemos encontrarnos dentro de dos años de, con un mapa con muchos más territorios marcados en rojo, que, que sería una malísima noticia que hoy, repito, queremos evitar poniendo sobre la mesa esta, estas necesidades de inversión que nuestra red de carreteras necesita. Bien, en esta última diapositiva sobre la evolución del estado de los firmes pueden ver cómo ha evolucionado ese indicador territorial desde que lo empezamos a, a, a publicar. ¿no? Vemos ese, esa valoración del estado global de la red de carreteras del estado y la red autonómica en el país que venía en el año 2011 de un valor 182 y que va evolucionando de una manera muy negativa eh, hasta la, hasta este dato de 131 que, que compartimos con ustedes hoy sobre el, sobre el año 2019. Como les decíamos, el estado de los firmes nos preocupa enormemente y al final de esta presentación veremos el, el enorme, la enorme representatividad que tiene el estado de conservación de los firmes sobre las necesidades de inversión. Del orden del 95% de nuestras necesidades de inversión son necesidades de inversión en firme. Bien, pasamos al apartado de la señalización vertical. Eh, como ya ha comentado nuestro presidente, analizamos la señalización vertical de código, el tipo de señal que pueden ver ahora mismo en la presentación, y estamos analizando pues, situaciones de desgaste de la lámina retroreflectante, de alguna decoloración, pérdida de pintura, en algunos casos por situaciones de vandalismo y en otros casos por pues, deterioro de las condiciones climáticas o de, por el simple paso de los años. El, como les decíamos, 3.000 eh, señales de código han sido analizadas y nos permite obtener eh, esta evolución. Eh, marcada en la gráfica desde el año 2001, en la que pueden ver que a partir de ahora vamos a el, los datos del equipamiento que vamos a contemplar están en una escala del 0 al 10 en la que el 10 es el mejor y el 0 es lo peor, ¿no? entonces sería bueno similar a las notas de, del colegio y vemos que la, la red de carreteras del Estado hay una sensible mejora eh, pasa de una situación de 4,8 a un 5 es una situación de aprobado pues bueno no, no tampoco una una situación muy muy positiva, pero sí que vemos una cierta tendencia eh, de mejora que en algunos casos hemos, hemos podido pensar que, que se debe al, a la modificación de esas señales de 100 a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales que se produjo el año pasado y que puede tener algún impacto en este sentido. ¿no? En el caso de la red de carreteras de comunidades autónomas y diputaciones forales detectamos una, un leve empeoramiento que también nos hace nos hace preocuparnos. Eh, habíamos estimado eh, que las necesidades de, de renovación de la señalización del código se establecen el entorno de 370.000 señales que sería necesario eh, reponer, que modificar y de ellas el dato preocupante también es que el 72% aparecen con la lámina retroreflectante en una situación que el fabricante ya recomienda que haya una, una reposición. Bien, en cuanto al estado de la señalización horizontal, eh, son las marcas viales, eh, fundamentales también en el caso de pues, en conducción, pues por supuesto nos proporcionan comodidad durante el día, pero de manera muy acusada durante la noche y bajo condiciones climáticas adversas, así como la señalización vertical, y lo que consideramos es por medio de una inspección visual, pues cuál es el desgaste de esa pintura que se coloca sobre la carretera, la pérdida de material retroreflectante y en ocasiones pues la ausencia de esa, de, esa, de la efectividad de, estas, de esta pintura eh, para la conducción. Bien, vemos también que hay un empeoramiento, que en este caso ya no es tan leve, sino que es un empeoramiento pues, de medio punto en el caso de la Red de Carreteras del Estado y de seis décimas en el caso de la red autonómica y de diputaciones forales. Y bueno, pues es, una, eh, es un tipo de equipamiento que hace dos años pues, nos da una situación de cierta alegría, con una puntuación bastante buena, y que esperemos que no se confirme esta tendencia descendente que estamos apreciando en esta última campaña. bien En cuanto a las barreras de seguridad, esas barreras que eh, nos proporcionan una ayuda en el caso de que haya un accidente por salir de vía y y lo que hemos valorado en, el, en la inspección visual es el estado de conservación de la barrera que encontramos no estamos valorando si hay mucha barrera si hay menos barreras, si debería haber más si tiene el sistema de protección de motociclistas que desde luego deben contemplar eh, la seguridad de todos los usuarios pero estamos valorando cuál es el estado de conservación de la barrera que encontramos si tiene impacto, si tiene las uniones flojas si tiene algún tipo de deterioro y en ese sentido pues apreciamos una leve mejora también tanto en la red de carreteras del Estado como en la red autonómica y de diputaciones forales pero que es una mejora que no nos permite estar en la situación del aprobado, sino que todavía estamos por debajo del 5. En cuanto a los elementos de balizamiento, este tipo de, de elementos que estamos analizando y que también son una guía fundamental para la conducción, especialmente por la noche y bajo condiciones climáticas adversas, y es tradicionalmente el tipo de equipamiento que resultaba mejor valorado en las inspecciones visuales. Había sufrido algún ligero deterioro, sobre todo en la red del Estado en la última campaña, y vemos una eh, leve mejoría en la red del Estado y un leve empeoramiento en la red autonómica. Esperamos que esta tendencia pueda ...pueda cambiarse en sucesivas campañas. Bien, pasamos a continuación a un aspecto fundamental que es el de las necesidades de inversión. Todos estos indicadores y todas estas información y datos que hemos valorado nos dan lugar a unas necesidades de inversión... ...que indudablemente con esta situación de empeoramiento de manera muy particular en el caso del estado del firme... ...pues no puede ser de otra manera, genera, se generan mayores necesidades de inversión de las que poníamos de manifiesto hace ahora dos años... Pueden ver en esta, en esta tabla, en la parte superior, ese déficit acumulado que en el caso de los firmes supera los 7.000 millones de euros y en el caso del equipamiento pues alcanza los 455 millones de euros en las dos redes, red del Estado del entorno de 25.000 kilómetros y las redes autonómicas y de diputaciones forales de 75.000 kilómetros y el déficit de inversión global que estamos estimando, alcanza prácticamente los 7.500 millones de euros. Son cifras muy elevadas que venimos eh, poniendo de manifiesto cada dos años desde durante en, en, en lo que va de siglo y por no hablar de los 15 años anteriores desde que la campaña empezó a realizarse, pero que si no cambiamos de rumbo, si no se realiza realmente un esfuerzo inversor para guardar nuestro patrimonio, para preservar nuestro patrimonio viario, pues lamentablemente nos encontraremos en esta situación eh, sistemáticamente cada dos años. No Queremos poner de manifiesto también ese incremento del 5,7% que ha supuesto eh, respecto a los datos que compartíamos con ustedes hace dos años. Bien, algunos datos más acerca de ese, esa distribución de las de los necesidades de inversión en equipamiento en cada uno de los territorios. Repetimos que es el dato agregado entre la red de carreteras del Estado y la red autonómica de diputaciones forales. Y alguna información adicional desagregada también sobre el caso de los firmes, esos poco más de 7.000 millones de euros que compartíamos con ustedes y cómo al incorporar el, el caso del equipamiento pues alcanzamos los 7.500 millones de euros que pueden ver ahí distribuidos por Derri territorios Bien, una última gráfica que compartimos también en las últimas presentaciones que hemos realizado y que nos permite darnos cuenta de cómo estamos respecto a lo que estimábamos en la última campaña. Esta diapositiva la poníamos como diapositiva de cierre hace dos años y veíamos que en un dato negativo del año 2017 en el que los firmes del Estado estaban en una valoración de 152 y los firmes autonómicos en 131, estimábamos que en el 2021 podríamos situarnos ya en una situación muy deficiente, cosa que... Queríamos que no ocurriera y, por y de hecho, es el origen de este estudio: eh, es, eh, intentar cambiar esas tendencias de inversión de conservación. Y vemos este año que lamentablemente la situación de la red de carreteras del Estado pues se ha mantenido muy parecida a la que comentábamos y sí que es cierto que aunque la red autonómica y de diputaciones forales ha seguido empeorando, pero ese empeoramiento es un poco más leve de lo que estimábamos. Esto no quiere decir que no estemos preocupados. La, hasta que no veamos esa curva repuntar hacia arriba, hacia la zona, por lo menos ver, verde clarito, no vamos a dejar de estar preocupados porque es un enorme valor patrimonial que comentaba nuestro presidente anteriormente, 215.000 millones de euros que es necesario preservar y para ello necesitamos inversión. Pero sobre todo por un compromiso de comodidad de la circulación, de seguridad, de emisiones, que no nos pueden hacer perder de vista que nuestras carreteras requieren inversión. Y nada más, muchas gracias. Pues, eh, muchas gracias, eh, Elena. Y bien, pues eh, ya, lo han, ya lo han escuchado. El déficit en conservación se cita en casi 7.500 millones de euros en el conjunto de la Red de Carreteras del Estado y en las Redes de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, lo que significa un 5,7% más que hace dos años. ¿Cuál es la consecuencia de este abandono? Y de acuerdo a los datos que se extraen de la investigación que os hemos explicado, pues que uno de cada diez kilómetros de carreteras en España presenta una situación muy deficiente y desde luego incompatible con una movilidad segura y también, y ha hecho hincapié Jacobo, medioambientalmente sostenible. Es decir, una movilidad que hemos denominado verde. En este sentido, se estima que el déficit de mantenimiento ha incrementado las emisiones del tráfico un mínimo de 25 millones de toneladas de CO2 en una década, cifra que va a seguir aumentando si no revertimos la situación. Ello afectará a sí mismo a otros grandes desafíos que el Gobierno de la Nación tiene sobre la mesa, como la estrategia de sistema seguro orientada a reducir la mitad del número de fallecidos en accidentes de tráfico en 2030 y que también está en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la ley de movilidad y la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. ¿Cuál es la solución que desde la Asociación Española consideramos factible e imprescindible adoptar para afrontar esta situación? Pues lo voy a decir muy rápido y muy concreto. En la coyuntura actual, la única solución posible para las carreteras españolas pasa por la definición de un espacio de financiación propio, global y sostenible, que tendría que nutrirse con recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, presupuestos que tendrían que competir, como no, con el gasto social, como saben también el gasto social es un gasto que va increciendo o recurrir a fondos europeos obtenidos de las ayudas a la recuperación post-Covid, o a los sistemas de pago directos a los que estamos haciendo referencia ya desde el año 2006, aprovechando también las, las, las diferentes directivas europeas en este sentido. Precisamente, la semana pasada, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abría la consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte urbano uno de cuyos puntos es la planificación y financiación de las infraestructuras del transporte. En él se plantea la necesidad de desarrollar, y cito textualmente, un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país. Todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de provisión, es decir, buscar fórmulas estables para financiar la conservación de las infraestructuras más allá de la coyuntura propia de cada periodo. Mucho nos tememos que de no tomar medidas más pronto que tarde tendremos que lamentar la pérdida de nuestro patrimonio viario y afrontar su reconstrucción si queremos que España siga siendo un país competitivo. Y créanme, ya no estaremos hablando de 7.500 millones de euros. Les recuerdo que nosotros, en nuestra inspección visual, solamente atendemos a los eh, defectos eh, de carácter superficial a los que ha hecho referencia Elena. Pero esos defectos de carácter superficial se pueden convertir, de hecho ya se están convirtiendo, en problemas o defectos estructurales cuya solución es todavía mucho más costosa de la que probablemente hayamos evaluado. Pues muchas gracias y estamos, como no podía ser de otra manera, a su disposición para atender las cuestiones que deseen trasladarnos. Sí, eh, sí buenos días, soy Marta Rodrigo. Eh, voy a empezar formulando una pregunta que nos deja en el chat eh, Raúl Romajo, eh, eh, Romujaro, perdón, del grupo Prisa. Dice Raúl que le llama la atención que algunas autonomías consideradas como las más prósperas del país estén en una situación especialmente preocupante, como es el caso de La Rioja o La Barra. ¿Hay alguna explicación para este fenómeno? Pregunta Raúl. Bueno, la, la única explicación que podemos dar, así, es la, la explicación de carácter general eh, que viene ocurriendo desde el 2009, que es una falta de inversión, seguramente porque eh, han eh, tenido que eh, eh, sufragar otros gastos o han entendido que otros gastos normalmente suelen ser de carácter social y esos son sí que son de primera necesidad, y no han tomado las, las, las oportunas inversiones. Eh, nosotros venimos eh, diciendo desde el año 85, haciendo esta comparativa, y una de las virtudes que tiene es precisamente esa continuidad, y que de alguna manera eh, marque o defina eh, ese entorno de eh, abandono, entre comillas, y eh, que se sigue eh, produciendo y que aparece, lógicamente, en las estadísticas y en los cuadros. Sí, eh, COPE Valencia pide la palabra del programa Luz de Cruce, María José Alonso. María José, cuando quieras, estás por ahí. Hola, Elena, buenos días a todos y muchas gracias. Eh, me llama la atención, me ha parecido excepcional, los datos muy concretos. ¿Tienes más o también...? atención por la parte que me toca de Comunidad Valenciana, los 420 eh, marcados ahí en, en esa tabla pero bueno, independientemente de eso evidentemente eh, lo que han comentado de eh, hacer por fin o que quieren hacer llegar por fin entender eh, atender al, al usuario, de que tiene que hacer un pago por uso de las vías y este año ha habiéndose liberado la, la AP7, en este caso que también es una vía que nos toca muy de cerca porque eh, bordea todo el Levante y es una vía muy turística. Digo eh, no me llama la atención esto, porque no, hace, no es nuevo, esto viene de hace muchos años, eh, y me llama la atención eh, en tanto en cuanto eh, uno de los impuestos especiales que más recauda el Estado, que más recauda la Hacienda Pública, es precisamente los hidrocarburos. El impuesto por hidrocarburos son casi, estoy hablando del año 2017, sin tener en cuenta la subida del, del diésel del año pasado, casi 11.000 millones de euros lo que recauda al año. Entonces, eh, hablando de los números que hablan de déficit, eh, me gustaría saber qué está haciendo mal el Estado y las diferentes eh, administraciones autonómicas, provinciales y demás, qué mal están haciendo para que ese dinero que se ingresa precisamente por hidrocarburos no se revierta o por lo menos no se revierta yo ya me digo aquí pero igual si sí, un 90% por 10, eh, para mantener nuestro patrimonio vial porque si una de las cosas que yo he visto buenas el hecho de liberalizar la AP7 la AP es que nosotros que tenemos aquí la 340 que tiene pues grandes problemas de sinestralidad debido también mucho al turismo y a la gente que viene de fuera y en fin otras, otras circunstancias eh, muchas de esas personas han pasado a circular por una vía entre comillas más segura. Entonces si sí, claro, eh, volvemos a poner ese impuesto para circular por estas vías que son más seguras, porque por desgracia no tenemos esas famosas dos más uno que son serían fundamentales y estupendas en España. Eh, digamos que pasamos de tener un gasto en sanidad otra vez excesivo, aparte de ya no a nivel material, sino a nivel humano de pérdidas humanas. Entonces, eh, ¿dónde está el equilibrio? Eh, ¿Cómo podemos hacer llegar a la Administración en el que se revierta en la seguridad y en el mantenimiento de nuestro patrimonio, que es dinero de todos, eh, de esos 11.000 millones de euros que solo por este impuesto especial ingresa Hacienda en, en sus actas? Muchas gracias. Bueno, eh, el, el sistema español fiscal y presupuestario eh, establece que los impuestos del Estado no son finalistas, van a una caja única y esa, el Estado, eh, cada año, cuando realiza los presupuestos del Estado, decide, decide de, de toda su recaudación impositiva, lo que destina a sanidad, lo que destina a educación, lo que destina a independencia, lo que destina a inversión pública, etcétera, etcétera. Eso es así y y, y, y, por lo tanto, nosotros no, no podemos eh, tener otro criterio. Nosotros, eh, y, la, y la directiva de la, de la Unión Europea, que en su momento, eh, ya, eh, como usted dice, eh, desde hace ya muchísimos años, estableció el principio de que el que usa paga y el que contamina paga, ahí ya sí que había un principio de aplicación finalista ante una tasa por el uso de las infraestructuras y una tasa también por la, eh, la contaminación eh, derivada de, de, de su uso y, y eso es lo que está establecido y lo que preconiza la Unión Europea. Nosotros no entramos en, en, en el sistema finalista que pudiera arbitrarse para la conservación de, de, de las carreteras. Lo que sí es evidente es que tiene que arbitrarse un sistema y, como hemos dicho, un sistema de financiación propio, porque si no se establece ese sistema de financiación propio, seguiremos en la situación que acabamos de describir. Cuando hablamos eh, quizá con, con mayor eh, énfasis de la tasa por uso, lo hablamos porque somos conocedores de que en, en 23 países europeos tienen tarificado el 100% de sus infraestructuras, de, perdón, de sus carreteras, 23 países, el 100%, y nosotros eh, solo tenemos tarificados el, el 17%, ahora ya menos, precisamente por el, el levantado de barreras, aproximadamente un 15% de toda la red. Si seguimos ese ejemplo y seguimos lo que viene preconizando en la Unión Europea, es por lo que quizá, eh, con menor acierto o mayor acierto eh, hacemos énfasis en que la tasa por uso eh, es un sistema que otros países están aplicando y que, por cierto, ya se está aplicando también en alguna parte de nuestro territorio eh, nacional. Ana Morales de Europa Press pregunta por puntos concretos en mal estado, si sabemos cuál es el peor y el mejor tramo que está conservado en la red, o si sea, han empeorado los que han mejorado, etc. Elena. Sí, bueno, nosotros eh, efectivamente tenemos, tenemos información de 3.000 tramos en, en, en toda España, pero hoy estamos aquí para hablar de datos generales, ¿no? de datos de, pues, de todos los territorios y porque es lo que nos parece más interesante y sobre todo porque nos parece que proporciona una representatividad estadística. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido preferimos hablar de datos globales y de ese mensaje global de necesidades de inversión en cada uno de los territorios y en cada uno de, los, de, los, de, de, de, lo, de las comunidades autónomas y diputaciones forales. Estivali Izurquiola de la Televisión del Principado de Asturias eh, quiere preguntar, pregunta por la situación del Principado, cómo se encuentran las carreteras del Principado con respecto al resto de España y, bueno, y también preguntaba por puntos en que ya has contestado, Elena, pero... Sí, efectivamente en la, bueno, los datos de asturias los han visto en el caso de los firmes y es una de las comunidades uno de los territorios que aparece como peor valorado y bueno yo en ese sentido también he querido recalcar en la, en la presentación que es, eh, es la comunidad autónoma que, que más mejora ¿no? aunque aunque esté en una situación eh, todavía bastante negativa no eso pues bueno nos preocupa porque está en una mala situación pero nos da un cierto impulso una cierta esperanza de que se está produciendo un cambio en ese sentido quiero que también tengan en cuenta que bueno pues se han hecho el, el trabajo de campo se hizo durante el verano pasado, por lo tanto, pues el esfuerzo inversor que se haya podido hacer durante estos últimos meses o este último año no queda reflejado. ¿no? Yo destacaría bueno, pues esa situación negativa, que es claramente preocupante, pero bueno, también pues en el caso de la señalización vertical no está tan mal, en el caso de las barreras de seguridad tampoco son, eh, están en una situación que ha mejorado considerablemente respecto al año anterior. Entonces, bueno, nos preocupa desde luego, pero también nos da un poco de esperanza en el sentido de que se ha producido un cambio de tendencia en este territorio. No tenemos más preguntas en el chat, no sé si alguien desea tomar la palabra y hacer alguna cuestión directamente, plantear alguna cuestión directamente. Sí, tenemos una pregunta más en, en el chat, un momentito, vamos a ver si es de COPE La Palma, José Toma Rodríguez de Paz. Eh, ¿por cuánto se multiplicarían los costes o necesidades de inversión actuales en el caso de seguir la tendencia actual de inversión y tener una situación de recuperación del patrimonio vial en 2030? No sé si, si queda muy clara la, la pregunta, Elena o, eh, igual José, ¿puedes tomar la palabra y explicar un poquito más? Buenos días. Eh, básicamente, ¿por cuánto se multiplicarían los costes eh, de aquí a 2030 si se sigue la tendencia actual? Es decir, lo decía antes el, el presidente o el director de, de, de la necesidad de inversión actual que van a ser mucho peores si no se invierte en transformación. Sí. Eh, ¿Querés contestar, por favor? Sí, sí va, contestará el director. A ver, lamentablemente, y no es la primera vez que seguro que nos lo escucháis los costes de conservación de una infraestructura siguen la progresión 1,525. 1,525 supone que un euro no invertido hoy significará 5 euros a invertir en el entorno de 4 o 5 años, supondrá 25 euros a invertir en el entorno de 8 a 10 años. La virtualidad, en este caso que juega a nuestro favor, que tiene esta inspección visual, es que es visual. Es que nosotros no somos capaces de averiguar cómo están los paquetes inferiores a la capa de rodadura. Lo que nosotros sí decimos, y desde hace muchos años, es que la no inversión hoy no sale gratis. Y lamentablemente la tendencia eh, de la gráfica última que ha puesto Elena en su presentación, pues demuestra que o se hace una inversión alta y seria en materia de infraestructuras o va a ser muy complicado revertir esa curva que en el escenario de cuatro años nos pone en el, en el muy deficiente. Sería muy grave ...que después del enorme esfuerzo inversor que ha realizado España... ...en materia de infraestructuras de carreteras en particular... ...se permita el lujo de no ser capaz de mantenerlas... ...en un adecuado estado de conservación, repito... Eh, ...va en juego la seguridad, va en juego los compromisos ambientales... Eh, ...no es un tema para, para tomarse a broma ...y sin inversión lamentablemente es imposible revertir esas cifras... Eh, ...hay una reflexión además que hacer la disponibilidad de la infraestructura cuesta. Es decir, el, el no uso de las infraestructuras durante la pandemia no ha significado inversión cero en infraestructuras. Por tanto, simplemente la disponibilidad del servicio ya tiene un coste de, de mantenimiento. Por tanto, en ningún caso nos podemos eh, relajar y tomar en serio estos datos porque, repito, eh, las tendencias son muy complicadas de, de invertir. Eh, nos, nos alegra, por ejemplo, el dato que reflejaba antes, antes Elena, una inversión real en señalización vertical cambiando las señales de 100 a 90, se ha visto reflejado en nuestra, en nuestra inspección, un cambio de 3.000 señales, lo cual quiere decir que invirtiendo se, se invierte en las tendencias, pero lamentablemente la tendencia es demasiado mala como para pensar que los presupuestos actuales que manejan hoy tanto la administración del Estado como las administraciones autonómicas y diputaciones forales es mínimamente suficiente para compensar siquiera los déficits acumulados por el paso del tiempo. Por tanto, no somos optimistas y, repito, esa progresión 1.5.25 eh, no es una estimación de la Asociación Española de Carreteras, es la regla internacional que todo el que se dedica a la conservación de carreteras utiliza y, lamentablemente, queremos que, que va encaminada. Le doy la palabra ahora a Juan José Poti de Asepma que quiere formular una pregunta. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a amigos. Yo quisiera incidir en uno de los aspectos que habéis destacado en el informe y que creo que por su gravedad merecería la pena reflexionar reflexión un poquito más detallada. Me refiero naturalmente a la, al impacto que tiene el estado de conservación en las emisiones de CO2, o si se quiere decir en el incremento de consumo de combustible. Yo creo que llevamos muchos años eh, reclamando inspector eh, por razones de confort y de seguridad que había que tener las carreteras en un estado de conservación adecuada porque, porque es obvio, es, es evidente que eso es garantía de seguridad, es garantía de muchas cosas y los argumentos económicos del, del mantenimiento del valor patrimonial pues indudablemente refuerzan todos esos argumentos. Pero todo esto yo creo que en el momento actual y con la óptica actual y a lo mejor es una información mía, pero para mí todo ello siendo importante ha entrado una nueva corriente muy fuerte que es toda la sensibilidad ambiental y antes lo estaba, ya me ha parecido entenderlo, una especie de impuesto encubierto es que estamos hablando de un incremento del consumo de combustible y ahí en vuestro informe habláis de esto, me gustaría por favor, no sé quién de los tres pero me gustaría que abundáis en esa dirección porque me parece muy, muy importante. Gracias. Bien, gracias. Eh, el, la cuenta la cuenta es fácil, es fácil hacerla porque estimaciones europeas muy recientes y las propias investigaciones que ha hecho la Asociación Española determinan un intervalo de consumo extra de combustible comprendido entre un 3 y un 5% como consecuencia de una mala conservación diaria. A partir de ahí eh, y teniendo en cuenta cuál es el consumo de combustible en España, eh, que se estima en 34.000 millones de litros anuales, y teniendo en cuenta eh, que el, el, el, el mal estado de conservación supondría un consumo extra de combustible que estaría oscilando entre los 1.000 y los 1.700 millones de litros anuales, y si nos ponemos del lado de la seguridad, o sea, no de la seguridad, pero más conservadores, para no, no llevar el el resultado a, al máximo, sino cogiendo el, el nivel inferior de mil millones de litros anuales y asumiendo que la emisión de un vehículo se puede considerar de 2,45 kilos de CO2 por litro de combustible como valor medio, pues la cuenta es clara. mil millones de litros de combustible producen 2,45 millones de toneladas de CO2 al año, que son 24,5 millones de toneladas de CO2 al año. Hemos redondeado a 25 millones en, en nuestro discurso, pero es lo que científicamente eh, y con interés eh, hemos podido deducir. Y todo ello, eh, todo ello pues, eh, lo consideramos eh, de, de, de mucho valor, porque, como decía antes Jacobo, tanto esto como el desgaste en los vehículos, etcétera, etcétera, lo que lo que implica es un, un impuesto subterráneo eh, o, o un gasto subterráneo que no que no no aflora eh, que tienen eh, toda la sociedad ¿no? y por lo tanto también habr, tendría que estar en el balance global de lo que significa un, una buena conservación de nuestra red diaria eh. Raúl Romojano de Prisa pregunta ¿cuál es la reacción de, las, de los organismos competentes, de las administraciones competentes cuando se les presentan estos, estos datos? Bueno, yo, el, nuestra, las administraciones competentes y, los, eh, y por lo tanto los directores de carreteras, de, de, tanto de, de la red de interés general del Estado como de las comunidades autónomas, eh, como no podía ser de otra manera... Eh, de, tienen esta, esta tienen esta, esta información y, y, la, y tienen toda la información eh, también eh, histórica eh, ellos, ellos son conscientes son conscientes de que eh, bueno pues nuestro país desde el año 2009 eh, la inversión pública estaba en niveles del 5,9% y hoy día están en niveles del 2% eh, en, en todo este tiempo donde además sufrimos la crisis financiera, pues eh, ha habido un, un descenso de la inversión en, eh, disponible para carreteras muy elocuente. Y ellos lo sufren eh, como lo sufrimos nosotros eh, que tenemos esa responsabilidad de defender la carretera. Ellos la tienen directa y, y lo que lo que necesitan es que entre todos que entre todos pues puedan disponer de eh, más presupuesto para gestionar sus redes. Y eso es lo que nosotros tratamos eh, porque es nuestra obligación como asociación española, es, está en nuestro, en, en, en nuestro objetivo, eh, transmitir a, a las instancias eh, necesarias. Y por eso eh, ya seguimos insistiendo en que, en que eh, los responsables de, de, de carreteras, de, de toda la red diaria, puedan disponer de este espacio propio de financiación. Si no se produce este espacio propio de financiación, será muy difícil. El gasto social en nuestro país no va a dejar de crecer. Eh, no va a dejar de crecer. El, eh, y El gasto en sanidad, en educación, en pensiones, en, en, en, en dependencia, en desempleo, no, no va a dejar de crecer porque son los estabilizadores automáticos de, de, y, y nuestro sistema de bienestar. Por lo tanto, eh, la única manera de paliar esta situación es tomando conciencia y que, eh, bien a, a, aprovechando esta esta ley eh, de movilidad que ahora mismo está, información pública, los políticos, cuando hablo de los políticos, hablo del Congreso de, Diputados, del Congreso de los Diputados, eh, tomen conciencia de que de que esto está ahí, de que es una responsabilidad y, eh, y hay una ley ahora mismo que, es que, que va a sacar el ministerio. Bueno, es una gran oportunidad. ¿eh? Creemos creemos que, no, que debe de aprovecharse y que debe de haber un consenso, un consenso político en esta materia sin duda ninguna. Tiene que producirse. Tiene que haber un sistema de financiación de nuestras infraestructuras en general y en particular de la red viaria, Que además la red viaria, como hemos dicho al principio, nosotros lo consideramos un servicio público esencial. Eh, paso a la pregunta de José Manuel Pan de la bodega Galicia que pregunta por la situación de las carreteras gallegas y si hay peticiones para hacer carreteras dos más 1. Ay, la mascarilla. Bueno, la situación de, de la red de carreteras de, de Galicia, pues bueno, en el caso de, de, del estado de, de los firmes, que como les decía en la presentación es el estado que más nos, es lo que más nos preocupa por, el, por las necesidades de inversión que requiere, pues sí que se ha identificado pues una, una cierta pues, estabilidad, no, por lo menos no un empeoramiento, que es lo que refleja también pues una preocupación y unas necesidades de inversión. En el caso del equipamiento es una, es una comunidad autónoma. Gracias. Que, no está, que está en una situación eh, favorable respecto respecto a lo que podemos encontrar en, en otras comunidades. ¿no? Sí que podríamos citar, por ejemplo, el caso de la señaliza, señalización horizontal o el balizamiento como en una situación positiva, en el entorno de 5 tampoco una situación muy favorable, y otras situaciones más eh, negativas en, en situación de suspenso, pero bueno, pues por, en la situación de la media de España. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no es que no nos preocupe la situación de Galicia, pero no es una de las comunidades que está peor. en relación a las carreteras 2 más 1 eh, sí que queríamos destacar que ya hay alguna experiencia en España de, de carreteras 2 más 1, en concreto de la Generalitat de Cataluña desde hace algunos años y con resultados muy positivos y bueno pues nos, eh, nos consta que esas buenas prácticas o buenas experiencias se han compartido con otras comunidades autónomas y desde luego desde la Asociación Española de la Carretera estamos haciendo eh, una hincapié muy fuerte siempre que podemos de incluir este tipo de medidas en cualquier plan de carretera ¿no? entonces esperamos que pronto haya soluciones de ese estilo pues en otras comunidades autónomas. Eh, Canela García de Levante Mercantil Valenciano eh, nos pregunta por eh, respecto al estado de los firmes en la comunidad valenciana se ha destacado que se encuentra en un estado estable, pero con un ligero empeoramiento y pide una valoración de esa situación. Bueno, la valoración, eh, nosotros eh, en el estudio que hacemos contemplamos cómo, cuál es el estado que hemos encontrado. Es cierto que eh, apreciamos una, un, una situación pues, de cierta estabilidad en las firmes de la comunidad valenciana y bueno, no podemos achacarlo a otra cosa que no sea eh, que no se cumple con las necesidades de inversión, ¿no? Eh, tanto en la red de carreteras del estado como en la red autonómica, y, bueno, una tiene, pues, pues, necesita más inversión que la que están teniendo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, no podemos valorar más allá de eso y en el caso del equipamiento sí que, bueno, pues ya destacaríamos, como hemos comentado anteriormente, que la situación es positiva si se compara con la media nacional y, bueno, pues eso no quiere decir que, que, que la situación sea óptima, no sino que es necesario seguir invirtiendo. Un comentario también sobre el estado de las carreteras de Murcia nos pide Alicia Negre del diario La Verdad de Murcia. Vale, en relación a las carreteras de Murcia y hablando siempre, repito, de indicadores territoriales, del estado de la red de carreteras del estado y de la red autonómica, pues en el caso de Murcia vemos una situación que, aunque está en una situación deficiente, pues está eh, ligeramente por encima de la media, está por encima, con lo cual es, es un dato positivo, detectamos también un cierto empeoramiento, leve, pero empeoramiento respecto a la última campaña, y en el caso del equipamiento, pues destacaríamos de manera positiva la situación del balizamiento y otras situaciones como la señalización vertical, o las barreras pues en una situación de suspenso que si bien están en la media nacional pues no dejan de ser preocupantes por las necesidades de inversión que requieren Sara Soria de movilidad punto con y coches punto net pregunta pues, sobre el volumen de inversión eh, que el Estado y las comunidades autónomas han realizado o están realizando en la red de carreteras en los años 2019 y 2020 y cuál es la diferencia respecto a años anteriores, no sé si el dato... Sí, bueno, la información que tenemos es de las inversiones que realiza la Red de Carreteras del Estado, que es el Ministerio de, eh, de, de, de, de, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y bueno, Son datos que lamentablemente no nos permiten eh, valorar de una manera eh, clara cuál es la inversión realmente que se realiza en conservación porque pues, al final se dan datos de reposición de carreteras eh, que incluyen pues, los contratos de las autovías de primera generación, contratos de conservación integral y otro tipo de actuaciones relacionadas con la seguridad vial. Estimamos que lo que se está invirtiendo en conservación real, en conservación y explotación, pues podría estar en el entorno de los eh, 300 o 400 millones de euros, aunque las cifras que se proporcionan están más cercanas a los 1.000 millones de euros. Entonces, en ese sentido, sin tener acceso a toda la información desglosada de lo que es realmente esa renovación de los firmes o esa renovación de las señales, que es que lo que realmente estamos hablando hoy aquí, pues está claro que estamos en situaciones muy inferiores a las que nos, a las que nos eh, planteamos, a las que, que creemos que serían necesarias. Como dato que quería comentar con ustedes, pues en su momento hay alguna estimación del Banco Mundial que comentaban que las necesidades de inversión deberían estar próximas al 2% del valor patrimonial. En el caso de la red del Estado, sin valor patrimonial de 115.000 millones de euros, pues estaríamos en unas necesidades de inversión próximas a los 2.300 millones de euros. Y las cifras que nos están anunciando en los últimos proyectos de presupuestos generales del Estado están en el entorno de los 1.000 millones de euros, pero contemplando un montón de información más, no solo lo que es la renovación de los firmes, la renovación de los señales, de las marcas viales, que es, repito, lo que hoy aquí nos interesa. Sí, yo, yo, yo añadiría, por, por, por completar la información de Elena, si, si recuerdan eh, en la rueda de prensa del, de, la, de la anterior inspección visual, eh, nosotros eh, ya adelantábamos una, una, unas cifras que podían ayudar a ir paliando esta situación de falta de inversión que está alejada tanto en la red de interés general del Estado como en todas las comunidades autónomas y diputaciones forales de, eh, del 2% al que ha hecho referencia Elena. Eh, ya dijimos que se debía de aprovechar la oportunidad para ir ganando espacio al déficit eh, perdido. ¿eh? Estamos hablando este año de 7.500, el anterior el déficit era de 7000 millones, de invertir la red de interés general del Estado 300 millones más cada año durante 8 años y la red de las comunidades autónomas en su conjunto 600 millones más cada año en ocho años. Esto era un mínimo, un mínimo para eh, tratar de recuperar ese déficit inversor. Hoy, esas cifras probablemente habría que elevarlas y esta es la necesidad eh, que, que está puesta sobre la mesa y, la, y lo que tenemos que ayudar a que las administraciones responsables eh, puedan, puedan tenerlas. Y, y quiero hacer hincapié simplemente en un tema porque, porque eh, seguramente habrá que contarlo bien, habrá que contarlo mejor, etcétera, etcétera. Pero, pero, miren, eh, el País Vasco y Navarra han entendido ya que algo hay que hacer para encontrar un sistema propio eh, de la, para la conservación de las redes, de sus redes de carreteras. Y, y bueno, eh, por lo tanto, eh, el, la problemática está sobre la mesa. Unos eh, ya eh, están arbitrando desde sus competencias medidas adecuadas en este sentido y, y otros pues todavía se lo están pensando. Pero bueno, insisto, hay una ley de movilidad en ciernes y creo que es una gran oportunidad precisamente para eh, revertir esta, esta situación. Me, me, yo... Creo que, que todos tenemos que ser conscientes de una cosa, muchas veces se nos olvida. De verdad, de verdad, la carretera es el cuarto pilar del estado del bienestar. Es un servicio público de carácter esencial. La sanidad, la educación, el ir a los colegios, el ir a los hospitales, etcétera, etcétera, depende de la carretera, eh, todo el bienestar general. Es, sería imposible sin, la, sin las carreteras y, por lo tanto, eh, tenemos que tener una sensibilidad también en este sentido. Todo ello sin, sin citar eh, los temas de la seguridad de la, circun... de, la, de, la de la seguridad viaria, etcétera, a los que ha hecho referencia Jacobo muy oportunamente. Eh, y esta es esto es el, la asignatura que tenemos delante. Eh, Bien a nuestro pesar, hemos visto que respecto de la inspección anterior esto se ha incrementado en cerca de un 6% y yo creo que ha llegado el momento. Y esta, esta, esta alarma es la que nosotros queremos transmitir a los que sois los notarios, eh, que sois la prensa y los medios de comunicación. Y, y ojalá lo consigamos y ojalá también nos ayudéis en... En, en crear esta sensibilidad para que eh, eh, un patrimonio viario como el que tenemos no, no se deteriore. No, no conservar nuestro stock de capital público es una grave irresponsabilidad. Eh, no te despidas todavía, presidente, porque tenemos una última pregunta en el chat de Carmen Ansotegui, que es redactora de Cronical. Nos pide una breve valoración de la situación de Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Muy bien, voy a tirar de chuleta con su permiso. En el caso de, de las carreteras de Castilla y León, pues bueno, lo que hemos observado es una situación eh, que está eh, por debajo de la media nacional, pero bueno, no en una situación alarmante, ¿no?, un indicador de 123 respecto a esa escala de 0 a 400 y vemos una situación del equipamiento, pues en algunos casos más positiva, como en el caso del balizamiento, de la señalización horizontal y en otros casos que, aunque mejora respecto al año anterior, pues está todavía en una situación que no alcanza la aprobado en el caso de la señalización vertical y de las barreras. En el caso de Castilla-La Mancha... Tenemos una situación eh, muy parecida también en el entorno de la media nacional, en el caso de los firmes, permítame que siempre hable en primer lugar de los firmes, pero lo repito que es lo que más nos preocupa por esas grandes necesidades de inversión que requiere. Y bueno, destacaría en Castilla-La Mancha como dato positivo pues la situación de la señalización horizontal y del balizamiento, y como dato un poco más negativo, sin ser Excesivamente alarmante, pues una situación que no alcanza la aprobado en el caso de la señalización vertical o de las barreras. Y la otra comunidad que no recuerdo, no sé si era Murcia... La Rioja. Ah, perdón, La Rioja. Bueno, el caso de La Rioja, lo hemos comentado anteriormente, es una de las eh, regiones que aparece peor valorada en el caso de los firmes y, bueno, yo sí que nos, nos gustaría quedarnos con esa ligera mejora que hemos visto en territorios que estaban en una situación muy mala hace dos años, como es el caso de Asturias y de La Rioja. Vemos una ligera mejora en, la, en el estado de conservación del firme que esperamos que sea el inicio de un cambio de tendencia eh, muy positivo. Indudablemente ¿no? eh, el dato no es bueno, es un dato es un dato muy negativo, pero, pero creemos que, que puede haber ahí un principio de, de un cambio de tendencia. No Destacaría como dato positivo la situación del balizamiento en una situación muy buena en el entorno del 7 y bueno pues otro tipo de valoraciones como la señalización horizontal que está en un 5 y bueno pues las barreras en la señalización vertical no alcanzan el aprobado, pero en algunos casos pues se ve una cierta mejora respecto a años anteriores. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si hay alguien que quiera intervenir de manera directa. Y si no, presidente... Bueno, pues... No, eh... ah, perdón. No, sí. yo solo quiero, solo quiero decir adiós y, y, y que sean conscientes de que, de que esta presentación no, no es el final de, de una etapa. Esta presentación más bien va a significar el, el inicio. Vamos a seguir trabajando con la obsesión de transmitir la necesidad de esas carreteras seguras, verdes y conectadas, y los datos que tenemos encima de la mesa seguro que nos van a permitir sacar conclusiones mucho más matizadas, más específicas, y durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, seguro que os estaremos convocando para complementar la información básica, que es la que hoy hemos puesto encima de la mesa. Muchísimas gracias a todos por su atención, y dijo que el presidente os despida a todos. Es, eh, muchas gracias. Eh por vuestra atención, también por vuestra disponibilidad y reiterar lo que lo que ha dicho Jacobo. Seguiremos en contacto con todos ustedes en, en septiembre porque, porque es, nuestra, es nuestra responsabilidad y, y, y seguiremos eh, tratando de que en nuestras carreteras, como no podía ser de otra manera, mejoren, mejoren y mejoren. Muchas gracias.